Muy buenas, ¿cómo estás? Seguimos en HD en el canal y esta vez es desde Windows. El primer video en HD que hicimos lo hicimos con Linux, el segundo también, y ahora le tocó el turno a Windows. En este video, que está dedicado a los primeros años del de Liceo yep, primeros años del ciclo básico del Liceo yep, eh, en especial a Mía Vareira, que fue la que me preguntó por este tema especialmente, también otros, también otros, pero en especial vamos a dedicar a Mía. Eh, es sobre cómo crear usuarios, cómo modificar usuarios, cómo eliminarlos, cómo bajarles eh, y subirles de privilegios dentro de Windows. Windows 10 y Windows 11 hicieron las cosas bastante complejas en este sentido porque no es tan fácil crear usuarios para alguien que no sabe cómo hacer ni a dónde meterse. Eh, yo me fijo mucho en la intuitividad de los sistemas operativos, es decir, en qué tan fácil es hacer una cosa o qué tan difícil es. En este caso lo que vamos a hacer es si las cosas no salen como yo explico acá te voy a dejar un programita que está acá en la pantalla acá arriba lo ves que se llama l -user -mgr, local user management o local user manager debería ser esto algo así que sería algo así traducido como eh, gestor de usuarios del sistema algo así ¿tá? para que se entienda bien muy bien Vamos a ver cómo crear usuarios. Vamos a crear uno, vamos a eliminar un usuario, después vamos a subir y bajar privilegios para que veas lo que es. Privilegios quiere decir vos cuando iniciás sesión en Windows, cuando utilizás un sistema operativo de Microsoft como este que estoy usando yo ahora, que es Windows 11, por ejemplo, eh, tenés ciertos derechos a eliminar ciertas carpetas, a abrir ciertos archivos. Si sos un usuario local común, entonces hay programas que no vas a poder abrir información que no vas a poder ver y carpetas que no vas a poder eliminar. No vas a poder ni instalar ni desinstalar eh, software. Y eso es lo que está bien. Lo que está mal es no poder hacerlo, pero está bien que el sistema no te deje hacerlo y te pida una contraseña para eso. Y así es como debe funcionar Windows y así como debe funcionar todo. En Android, por ejemplo, en el teléfono, vos tomas el teléfono, ¿Querés instalar algo? Lo instalás y ya está. Bueno, eso no está bien, porque cualquiera puede instalar cualquier cosa, incluso hay programas que pueden instalar programas, entonces no está bueno. Incluso los virus, miren qué, qué cosa más graciosa, los virus, eh, debido a que nadie les, le, nadie les le, le, le frena el paso, además del antivirus por supuesto, pasan como perico por su casa y hacen cualquier cosa en un sistema operativo que no pide contraseña nunca. El sistema operativo debe pedir una contraseña cada vez que tú querés instalar o desinstalar un programa. Si no lo hace, entonces, como te explicaba, la seguridad digital tuya está vulnerada. Hay muchas cosas que pasan en una computadora, tú tienes muchas fotos, abres sesión en un montón de redes sociales, guardas un montón de material personal, nadie tiene por qué estar viendo eso sin tu, sin tu consentimiento, pues bien, si el, si el sistema operativo al arrancar te lleva directamente al escritorio, eso está mal, si el sistema operativo cuando vas a instalar algo desinstalar algo no te pide contraseña eso también está mal voy a explicarte cómo solucionarlo vamos a crear primero que nada un usuario para que veas cómo se hace Tienes que ir aquí al menú de inicio del sistema operativo, entonces vas acá, haces clic izquierdo, no importa que no tengas ese menú que está ahí Mejor dicho, ese menú que está ahí. Tengo la cámara invertida. Cuando miro para allá, en realidad la cámara apunta para otro lado, pero importa. Haces solamente clic izquierdo y empiezas a escribir ahí. Aunque no haya nada donde escribir, empiezas a escribir lusrmgr.msc. Le vas a dar a ejecutar como administrador. Tiki. En este caso, a mí me va a pedir una contraseña. Si a ti no te lo pide, no importa. Estamos envías de solucionar eso está ahí me pide contraseña le voy a dar la contraseña listo eh, y en caso de que no encuentres esto lo voy a cerrar y bajes mi programa haces clic derecho ejecutar como administrador es exactamente lo mismo se tiene que abrir esta ventana antes de seguir explicándote cualquier cosa que vaya a explicar yo ahora te diré lo siguiente si el sistema operativo te dice en español o en inglés esto no se puede hacer porque tu versión de Windows tiene que ser actualizada para no sé qué no sé cuánto te explico lo siguiente observa cómo está mi Windows observa bien esto eh, edición Windows 11 Pro experiencia Windows Feature Experience Pack este Windows no está, actualiz no está activado ni a la fuerza ni mediante pago. Te voy a mostrar mejor para que lo veas. Si le doy en personalizar, Windows me dice, tiene que activar Windows antes de poder personalizar tu PC. ¿Qué quiere decir? Que mi Windows no es, es original, pero no, es, eh, no está activado. Yo no pagué por este Windows. Yo simplemente lo descargué, lo instalé y lo estoy usando como Microsoft me deja. No está pirateado y tampoco estrucho. Entonces, si mi sistema operativo no está pirateado y no es trucho, y si sí puede abrir esa consola, el tuyo debería poder también. El tuyo debería poder. Así esté pirateado o esté pagado. Pero si no es el caso, este programa que se abre acá, es este mismo programa que yo tengo acá. ¿Cómo lo ves? Bueno. Si escribiendo eso, L, U, C, R, no sé qué, no sé qué, no te abre esto que está acá, no te abre esta ventana, entonces yo te voy a dejar esto, este programita que está aquí te lo voy a dejar en un enlace de descarga directa en la descripción del video, ¿está? para que vos sí lo puedas abrir pero intentá por ese otro lado, no, no bajes el programa, porque así no vas a aprender, ¿tá? o vas a aprender menos trata de hacerlo por como debería ser y si no podés, ahí te dejo el programa para que sí lo puedas hacer, muy bien aquí tenés que ir a users o usuarios, no sé qué es lo que te aparece ahí, pero le haces clic, ves que el programa abre en esta ventana, pero cuando haces clic en Users Users o haces clic en Usuarios, que es lo mismo, te cambia esto de acá adentro. ¿tá? Voy a eh, expandir para que se vea mejor. Acá yo tengo a los usuarios Administrador, Default Account, Guest, Mantenimiento, Usuario y no sé qué, no sé qué. ¿bien? Los que tienen la flechita para abajo quiere, quiere decir que están inhabilitados. Yo lo, Es lo primero que hago, siempre, desde hace muchos años. Fíjate esto, voy a hacer doble clic a Administrator. Eh, dice, account is disabled. La, la cuenta está inhabilitada. Eso es porque yo lo configuro así. Yo, si vos te fijas bien acá, hay solamente dos usuarios habilitados, mantenimiento y usuario. Este usuario es el que estoy usando yo ahora. Y el de mantenimiento es el otro usuario, el que no hay que usar, el que es administrador. Con este usuario, si vos iniciás sesión con este usuario, tenés acceso a lo que quieras en el sistema. Podés romper todo, podés instalar todo, podés configurar todo, reconfigurar todo, y los programas pueden hacer cualquier cosa. En este no. Si un programa intenta hacer algo en este usuario, entonces el sistema va a pedir la contraseña de este usuario, que es el usuario mayor o el usuario administrador. Y si la persona o el programa no saben la contraseña de ese usuario, entonces no van a poder hacer nada. Y eso es lo que está bueno. Es decir, por más que la computadora sea mía, eh, yo no tengo por qué usar una cuenta de administrador, una cuenta donde yo pueda hacer cualquier cosa. Yo tengo que usar una cuenta limitada y cada vez que quiero hacer algo elevado o algo que precise, para lo cual precise permisos extra, entonces tengo que saber la contraseña. Es la ley del más vivo. Esto para vos, Palma, Peñarol, inteligencia. Como digo siempre, Peñarol Inteligencia. Esto va, va incluso a los hinchas de Nacional, que son amigos míos también. Es, es una broma. Entonces, ¿qué hacemos? Inteligencia. Usamos una cuenta limitada y cuando queremos hacer algo elevado, pedimos permiso. ¿A quién? A nosotros mismos. ¿No está bueno? Peñarol ah, Inteligencia. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a entrar en Usuario. Doble clic en Usuario. Esto dice Miembro de Users. ¿Sí? voy de vuelta, doble clic en usuario, voy a member of, o sea, miembro de users, este es el, esto es un usuario común, ahora veamos mantenimiento, doble clic en mantenimiento, member of administrators, esto es lo que tiene que suceder, vos tenés que tener un usuario miembro de administrators, o miembro de administrador, y un usuario miembro de users, este es para todos los días, este no, este no se usa nunca está bien así es la cuestión Cómo creo yo un usuario nuevo muy fácilmente clic derecho new user o nuevo usuario y ahí le pongo jorge jorge lópez jorge lópez descripción este es el usuario de mi tío está Password. Muy bien. Le desmarcas esto y le das Create. Listo. Ahí está Jorge. Ahí está. Ahora sí se creó. Si le hago doble clic y voy a miembro de, dice Users. Windows, por defecto o por omisión, o cada vez que creas un usuario ahí, se crea bajo el, eh, bajo la membresía, digamos, de users. ¿Está bien? Y eso es lo correcto. ¿Cómo creo un usuario administrador? De la misma manera, nada más que voy a tener que hacer un retoque. Ya sabemos que Jorge es un usuario común, y es más, voy a agrandar esto así. ¿Ah? Bueno. Vamos a crear un usuario administrador o miembro de administrators. New User, usuario administrator. Le voy a poner ta, le pongo sin tilde porque los nombres de usuario conviene que no tengan tilde. Administrator. Ya, si me conoces ya sabes que es una broma esto ¿Verdad? Full name This is the administrator of the PC This is the administrator of the PC ¿Lo entendiste? Bueno, yo no, no importa Descripción eh, Ah, perdón, perdón, perdón Esto va acá abajo Lo voy a cambiar para acá abajo Ahí va eh, Nombre completo Administrator Gutierre. Administrator Gutiérrez. ¿Te gusta ese nombre para tu futuro hijo? A mí no, pero bueno, si querés ponerle... Después vas a tener un problema bárbaro cuando tu hijo sea grande y te diga, che, ¿Por qué me pusiste ese nombre? Me gusta. Password. Ahí va. Le vas a desmarcar esto y le vas a dar Create. Cuando vayas a ver al usuario Administrator, ¿qué va a pasar adentro? ¿Qué, ¿Qué expliqué yo recién que hacía Windows con los usuarios? Te lo va a dejar como miembro de users, ¿verdad? Y vos no querías users, vos querías un administrador. Entonces, ¿cómo haces para transformarlo en administrador? Muy bien. Primero que nada, vas a add, o sea, este, agregar, ¿está? Agregar. En esta ventanita le das advanced, acá abajo. En esta otra ventana, por algo esto se llama Windows, le das eh, find now y acá Windows te lista todos los usuarios, todos los tipos de usuarios posibles. En realidad son solo dos, pero estos que están acá son derivados de esos dos. Acá está Users, por ejemplo, el que ya tenemos. Entonces vamos a buscar Administrators, que está acá, y le damos doble clic. Y acá le damos OK. Entonces ahora te queda Miembro de Administrators y de Users. Entonces tenemos que volar a Users. ¿Cómo hacemos? Lo seleccionamos y le damos Remove. Y le damos Apply. Apply. No sé cómo se dice. Aplicar. Y OK. Entonces ahora tenemos a Jorge que es miembro de usuarios o users y tenemos a administrator que es miembro de administradores. Entonces así se crean usuarios de distinto tipo. Los usuarios user son los que tiene que usar la gente y los usuarios administrator son los que tienen que tener una contraseña especial eh, la cual os vas a invocar cuando quieras instalar, desinstalar, etcétera. Si hasta acá lo entendiste bien, me encanta. Ahora te voy a mostrar cómo eliminar usuarios. Vamos a eliminar usuarios. Para eliminar usuarios es muy fácil. Haces clic derecho y le das delete. O sea, borrar. Voy a borrar al usuario administrator que recién creé. Delete. Eh, cada usuario tiene un identificador único, no sé qué. va Esto, si vos lo borrás, mirá que después no lo vas a poder recuperar nunca más. Eh, se, se, se, se, se, se. Listo. Sí, mirá que lo que pasa que... Eh, se, se, se, se, se. Está borrado. ¿Está bien? Así se borra un usuario en Windows. Jorge, pobre mi tío, quiero usar la computadora. Tío, clic derecho. Te voy a tener que volar de mi máquina. Pero en algún momento cuando vos vengas, yo te dejo usar mi usuario, tío. Yo te doy mi contraseña. Delete. Sí, sí, sí, sí. sí, de -de -ta -ta. Acá me preguntó una vez sola, ¿viste? ¿viste? Por eso yo a Windows le digo sí, sí, sí, sí. sí, Porque a veces pregunta, a veces no pregunta. Sí, sí, sí, sí. Está sí. pronto. Está todo borrado. Ahora, la cuestión es, ¿cómo me bajo yo mismo de, de rango? Si yo soy un usuario administrador, porque yo no voy a crear una cuenta para mí, vamos con el ejemplo de Mía. Imaginemos que Mía tiene una cuenta que se llama Mía y que es administrador, ese es usuario. Si Mía crea otra cuenta, que se llame por ejemplo Vareira, y empieza a usar esa cuenta como usuario común, todos los otros datos le van a quedar en la cuenta de Mía. O sea, los datos le van a quedar en la otra cuenta. Entonces, se va a crear una cuenta nueva que no va a tener nada adentro. Va a tener solamente los iconos de algunos programas y nada más. Entonces, ¿cómo mantengo mi configuración sin y, y dejando de ser administrador? Muy sencillo, como te mostré hoy. Vas a la cuenta que vos uses, miembro de, y si acá dice administrador, vos, eh, y vamos a crear otro por la duda. New user, voy a ponerle pppp. Full name, PPPP. Esto no se hace. ¿eh? Description, PPPP. Contraseña, PPPP. Confirmar, PPPP. Eh, le sacamos esto y le damos clic. Esto, esto es una animalada lo que acabo de hacer. Esto está muy mal. Eso es solamente para propósito de prueba. Suponete que vos tenés un usuario PPPP. Le das clic derecho. Imagínate que va, le das ahí clic. Va, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Advanced. Fine, now. Administrators. Ok, ok, Johnny. Users, remove. Ok. Ahora sí, tenemos PPPP, tenemos miembro de Administrators. ¿Qué pasa si yo tengo un usuario PPPP? Y me llamo Julio. No, mentira. ¿Qué pasa si tengo un usuario PPPP y soy miembro de Administradores? Y no quiero perder toda mi configuración del escritorio, mi fondo de escritorio, mis programas, mis carpetas, todo. No quiero perder todo eso. No quiero que quede en esa cuenta y yo empezar a usar otra. Entonces voy acá, add locations. No, perdón. Add advanced. Find now. You understand? Users ok, y voy acá y le pongo remove, ok, entonces ahora Pepe es usuario de, miembro de usuarios users, es decir, si tu usuario dice administrator en member of, vos eh, andá a ponerle eh, users, andá a buscar a users y borrale administrator, y ya está, de esa manera este, vas a poder eh, cambiar de privilegios. pero, pero, como digo siempre, pero, pero, pero, eh, tenés que tener un usuario administrador en el equipo. Sí o sí. Si no, ¿quién va a instalar y a desinstalar? Si vos, Windows no te deja eh, pasar todos los usuarios a users. Uno, al menos, tiene que ser administrador. Bueno, eh, si vos tenés un solo usuario hecho, eh, Windows no te va a dejar hacer esto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Primero... Primero creas un usuario administrador y después te bajas vos los privilegios a users. Espero que hayas comprendido cómo funciona esto. ¿ta? En el próximo video voy a mostrar cómo crear contraseñas para los usuarios.